Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos titulares de hoy. Hoy en nuestro segmento de información hablaremos de las declaraciones de la OTAN que creen que puede haber una mesa de negociación para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero advierten de seguir apoyando a Ucrania en la lucha contra la invasión de Rusia. También es muy importante saber de cómo se pueden llevar a cabo estas negociaciones. Es bueno decir que este conflicto terminará. En cualquier momento, en una mesa de negociaciones. Pero también sabemos que estas negociaciones dependerán del campo de batalla. La federación ha lanzado un rompehielos con el que quiere ser la gran potencia en el Ártico. Les tengo todos los detalles. Increíble noticia. Desde Estocolmo se conoce un nuevo hit que se apunta El oso del Kremlin contra Europa. Ya les tengo todos los detalles. Y esto es Revolución en las redes. Político anuncia una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los detalles y el porqué ya les cuento. Y análisis con nuestro invitado Juan Pablo Cubides en nuestro segmento informativo para hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Quédate con la mejor información del momento. Hola, saludo cordial y bienvenidos. Bueno, muchísima atención amigos porque esta noticia reciente, la federación ha lanzado en las últimas horas lo que es el rompehielos atómico. El mandatario ruso participó en formato vía conferencia, no estuvo presencialmente, pero allí hizo parte este martes en la ceremonia de lanzamiento de la bandera rusa en el rompehielos atómico Ural y la botadura de otro rompehielos atómico Yakutia que fue llevada a cabo en los astilleros bálticos en San Petersburgo. El presidente de la federación, no acudió, como se lo dije, en el acto en persona, pero lo hizo a través de videoconferencia, como ustedes están viendo en las imágenes, durante su intervención. Putin felicitó a los congregados y dio las gracias a todos los que estuvieron presentes en la construcción de los buques, destacando que ambas naves forman parte del trabajo sistemático a gran escala para reequipar y reformar la Flota Nacional de Rompehielos para fortalecer el estatus de Rusia como gran potencia ártica. El desarrollo de este muy importante corredor de transporte permitirá a Rusia revelar completamente su potencial de exportación y establecer rutas logísticas efectivas incluso hacia el sudeste asiático. Según el Kremlin, el buque de una clase de hielo tan alta tiene una importancia estratégica para la federación y son necesarios para explorar y desarrollar el Ártico para garantizar una navegación segura y sostenible en la región y aumentar el tráfico en la ruta marítima del norte, ha declarado. El mandatario también de destacó el desarrollo de la ruta marítima del norte que permitirá al país liberar su potencial de exportaciones de manera más amplia y establecer una ruta logística eficaz incluso hacia el sudeste de Asia, por cierto estamos abiertos para la cooperación con nuestros socios, fue lo que recalcó incluso con los que quieren trabajar con la federación fueron las palabras de el líder de Moscú, también en las últimas horas aseguró el líder en el Kremlin que van a aumentar las capacidades de su flota de rompehielos atómicos subrayando que es preciso hacerlo mediante desarrollos e instalaciones rusos con el uso de equipos y componentes de fabricación nacional. Son las imágenes que le está dando la vuelta al mundo en las últimas horas. en sangre. Si permitimos que Putin gane, todos nosotros tendremos que pagar un precio mucho mayor, ha sentenciado el político noruego. Pero preste oído a este dato que bueno, que muchos ya lo han escuchado, pero el director de la OTAN tiene información para haberlo anunciado. Él cree que posiblemente este conflicto termine en una mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Estas fueron partes de las declaraciones del director de la OTAN. También es muy importante saber de cómo se pueden llevar a cabo estas negociaciones, es bueno decir que este conflicto terminará en cualquier momento en una mesa de negociaciones, pero también sabemos que estas negociaciones dependerán del campo de batalla, claro, y creemos que Ucrania pueda prevalecer como una nación independiente y la mejor manera de lograrlo es con un abierto apoyo militar del bloque para lograr que tenga Ucrania una política independiente y también Sabemos que si Putin deja de luchar con Zelensky, esta guerra pues se termina. Pero que si Ucrania dejará de luchar con Putin, dejaría de existir como país. Siempre queremos negociar, pero con un resultado que le sirva a Ucrania. Una mesa de negociación, dice sí, la OTAN cree que puede haber mesa de negociación, no es algo desconocido, el norte viene presionando a Zelensky para que negocie, pero el presidente Zelensky dice que no confía en Rusia y cree que esto es para tomar un respiro militarmente, pero que no cese la ayuda militar para también es lo que ha dicho el director de la OTAN. En esta sesión participó el presidente de la nación ibérica Pedro Sánchez y el actor presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez se mofó de quienes criticaron en su momento a la OTAN antes de la invasión de Rusia a Ucrania. La OTAN ha sabido demostrar la propia necesidad de su existencia. Recuerdo que cuando estábamos preparando la cumbre de la OTAN el pasado mes de junio, antes de la invasión de Putin en Ucrania, había muchos think tanks que hablaban de cómo revitalizar a la OTAN, poco menos que había muerto de éxito. Incluso había algunos dirigentes eh, políticos que hablaban de la parte cerebral de la OTAN. Y luego, Pedro Sánchez se regó en elogios para Stoltenberg con los logros del director para no ir a la guerra con Rusia. Eso sí, Sánchez dijo que Europa es amante de la paz y de seguir las reglas internacionales para no socavarlas como lo hace Rusia, como lo dijo el director del Pentágono, Liud Ausin. Escuchen ustedes mismos. Porque ha sabido dar una respuesta proporcionada, inteligente y moderada. Evitando en todo momento, querido Jens, una escalada de consecuencias impredecibles que nadie desea. Vamos a analizar este tema con Juan Pablo Cifuentes, nuestro invitado especial que ya hace parte de nuestra familia en este canal. Juan Pablo, con los buenos días. Eh, sí, Diego, muy buenas. Gracias por su invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes que siguen este programa. Como usted acaba de escuchar lo que ha dicho el director general de la OTAN respecto a que él cree que todo va a terminar en una mesa de negociación entre Rusia y Ucrania, ¿usted cree que puede haber por debajo de cuerda una negociación en curso teniendo en cuenta lo que acaba de decir el líder del bloque militar Jan Stormberg, que es el, el secretario de la OTAN, dijo en Madrid hoy que quiere un acuerdo de paz estable para usted. Y como usted dice Diego que pues que se si hay por debajo de la mesa ¿Puede haber otra negociación? Claro que sí, ellos siempre han actuado, porque hacen parte de Occidente, de esa fama antirrusa, eh, ellos siempre sí manejan doble rasero, ellos manejan doble rasero, y lo hemos visto en muchas ocasiones encallar desde 2014, que es que ese problema no ha sido ahorita, en 2022 de febrero, no, sino se viene en el 2014, cuando llega el Donbass, cuando más grave, diariamente población del Donbass, y nadie decía nada. El secretario de la OTAN dice que desde ese momento ellos empezaron a apoyar a Ucrania. Porque nosotros sabemos que hubo mucho a... militarmente. Estas regiones se alzaron. No quisieron ser parte de Ucrania. Entonces, no han visto el lado oscuro, no quieren verlo, porque ellos lo saben, no quieren ver el lado oscuro. Esa es la radiografía pues, que tenemos desde el 2014. Juan Pablo, desde su perspectiva, ¿cómo se puede percibir el hecho de que si la OTAN quiere que se negocie las cosas, de que haya paz entre Rusia y Ucrania, pero que todo tiene que apuntar a que U Ucrania obtenga una victoria y en ese orden de ideas sabemos que Putin no va a capitular y en ese orden puede haber mil deseos para que esto termine, pero no es paradójico, por un lado que pidan que terminen el conflicto la OTAN y los países occidentales, y por otro lado se siga manejando el tema del apoyo de armas al ejército de Ucrania. Llegando ahorita buscan la paz, porque ellos ven que pues la devastadora eh, consecuencia de los ataques rusos en territorio ucraniano eh, ha sido ...ha sido fuerte, pues él dice que se debe ampliar el suministro de defensa aérea, de combustible y muchas cosas más... ...pero se imagina una negociación eh, a medias, porque eso será medias, eso es jugar con, con la población rusa y ucraniana que son los que están sufriendo y los europeos todo esto se ha pasado por la vista gorda como ya se ha dicho en otros anteriores videos. Juan Pablo otro tema que tiene que ver es con la posición del de presidente de España Pedro Sánchez que lo acaba de decir Europa sigue las reglas internacionales pero que quiere la paz. No se contradice un poco teniendo en cuenta que según Sánchez, Juan Pablo, la OTAN es la que ha evitado el conflicto con Rusia. Desde su perspectiva y su análisis, ¿qué comentario le merece esto? Teniendo en cuenta todos los pedidos de Rusia para que el conflicto termine y siempre hay un pero cuando se pide negociar por parte de Occidente. Entonces ahorita ya quiere negociaciones de paz, eso lo ha tenido oh, eh, Putin lo dijo desde que se inició el 24 de febrero de este año, se inició la toma de, de Rusia por, para el Donbass y él lo dijo, a los días dijo eh, hablemos de guerra, sino que Estados Unidos y Occidente no ha querido aceptar y que pues han salido varios dirigentes europeos a decir que por la vía militar es que se debe negociar y doblegar a Rusia. Y pues lo cual sabemos que eso, eso no va a ser muy fácil porque pues Rusia tampoco no es un Irak, ni un Libia, ni una Siria. Es una gran potencia, es una militar y económica y el cual pues también hace su punto en el lugar del mundo entonces claro lo hay lo hay por debajo de la mesa ellos están como todos sabemos ellos están negociando pero que no debería ser yo creo que eso de un principio haber parado esto eh, que si Putin hubieran llamado esto y lo hubieran llamado hace rato a, a negociar eh, yo sé que él es muy dócil y él ya ha podido arreglar eso pero como Occidente vive de la guerra, empresas inmensas viven de la guerra de ellos y la economía se mueve por la guerra pero pues no quisieron porque pues como ya hemos dicho ellos inventan guerra donde no hay no es muy contradictorio sobre todo cuando hemos visto lo que dijo hace pocas horas el Pentágono, que depende del desenlace de los rusos y ucranianos, lo que será para la seguridad global para los próximos años. Entonces sí, ojalá sea, de verdad, se llegue a un acuerdo, porque no solamente afecta a los europeos, europeos y los rusos, sino también todo el mundo. Pues mírese ya por la parte de los abonos, por la parte de los combustibles, por la parte del dólar, cómo está tan alto aquí en este país, en Colombia. Entonces, pues eso nos afecta a todos. Ojalá lleguen a una conclusión. Ojalá no haya doble rasero. Ojalá se sienten verdaderamente ahorita con, pues, con el cambio de gobierno que hay en la Cámara baja en Estados Unidos por los republicanos pues, ya se mejoren las cosas y que dejen de apoyar porque pues eso es lo que lo inédito, ¿no? Entonces no no no puede hacerlo. Y ojalá pues se llegue a un acuerdo bueno, bien, para que pues podamos poner fin a la guerra y así podamos pues tranquilizarnos en ese momentos. Lo invito a Juan Pablo para que siga con nosotros porque en las últimas horas ha sucedido algo increíble dentro de todo lo que está sucediendo en el contexto geopolítico y la puja entre Rusia y Occidente y esto no lo esperaba jamás que sucedieran en la Unión Europea y mucho menos en Casa Blanca y mucho más el hecho de que muchos pensaron que como la justicia en Occidente eh, tiene que estar del lado de las reglas internacionales pues ha sorprendido con su decisión en las últimas horas y esto ha causado revolución ha causado asombro hasta en el Kremlin que ven a atónitos que sus demandas están siendo prósperas y le están dando la razón a Vladimir Putin. Los pongo en contexto se apunta a un hit en las últimas horas en los tribunales europeos por el tema de que muchos países se hicieron el de la oreja mocha y no pagaron los suministros de gas a la federación en retaliación por la invasión de Rusia a Ucrania violaron todos los contratos y creyeron que de esta forma iban a destruir las finanzas del Kremlin y dañar los ingresos con los cuales sostenía la guerra Rusia contra Ucrania, el señor Vladimir Putin tal parece allí en Estocolmo en los tribunales de Suecia le dieron la razón y esto es lo más curioso Allí prosperó la demanda a favor de los rusos por el tema de Gazprom, a un juicio que tenía como objetivo poner conocimiento ante las autoridades judiciales sobre el hecho de que Finlandia se quería hacer el loco y que no iba a pagar el gas a los rusos. Y adivinen qué pasó, Finlandia, que quiere ser parte de la OTAN, desafió al oso del Kremlin, se negó a pagar la deuda a Gazprom en represalia por la operación militar especial contra Ucrania y bueno, pues Putin no tuvo otra opción que dar la orden para cerrarle el grifo a Finlandia y Moscú muy calladito sereno envió a sus delegados a un tribunal en Estocolmo allí en Suecia que es el otro país que quiere ingresar a la OTAN allí interpusieron las demandas respectivas para que no se le perdiera su plática, los alegatos y las razones por la cual pues, la justicia pues tenía que estudiar el caso para dar un dictamen en favor bien sea de Finlandia o bien sea de Rusia y en esta ocasión pues, le dieron la razón a Putin y como lo decimos, allí no había mucha fe en Moscú de que eso prosperara y sucedió lo que para muchos era imposible que los jueces le dieran la razón al líder de la federación y esta es una noticia que no está haciendo mucho ruido en Occidente pero que obviamente nosotros se las estamos contando y ustedes deben de saberlo al igual muchos canales independientes lo están haciendo, recordemos que Rusia al no recibir el pago de Finlandia y otros países que se negaron a hacerlo porque decían que Rusia era un país invasor y hostil, el Kremlin decidió decretar que aquellos países que no pagaran se les cortaba el servicio de aquellos que sí quisieran recibir el gas natural o el petróleo deberían de realizar nuevos contratos con la estatal, eh, la gigante Gazprom para recibir los pagos, o sea Rusia recibir el pago de los suministros pero en rublos y que de ahí Rusia fortalecería el rublo y la estrategia del Kremlin era debilitar al euro como quien dice todo acto trae una consecuencia y efectivamente esto pasó. La prensa incluso llegó a decir que Rusia tomaba el gas como una arma política contra Europa, pero en la práctica era que Rusia no le iba a regalar el gas a ningún país y por eso le cerró la llave a Finlandia. Y ese juego era el que el norte iba a aprovechar para poder tomar ese nicho de mercado, esa ruptura entre los países del norte con Rusia, eh, para poder vender el gal licuado a Europa a unos precios que iban a disparar las facturas en el continente europeo, es decir ustedes no van a montar un negocio y que porque a mí me cae usted mal, no le voy a pagar lo que le pedí sea un mercado, sea una cerveza no te lo voy a pagar porque simplemente me caes mal, y eso sencillamente no le va a servir al dueño del negocio y sencillamente no te lo voy a dar, le van a decir al que quiere pues comprar y no pagar el producto. Nadie compra pan para vender pan y eso de pronto no lo entendieron en su momento los gobernantes de estos países europeos que para Rusia ahora son inamistosos y desde ese momento en el que Finlandia se desconectó o lo desconectaron del servicio más bien se fueron a un arbitraje internacional como se los dije allí en Estocolmo y es que escuchen amigos esta noticia de Sputnik dice que el tribunal de Estocolmo le ordenó a la empresa Gazum de Finlandia a pagar la deuda que tiene con Gazprom de Rusia por el valor de 300 millones de euros o 311 millones de dólares dándole la razón legal de la suspensión de los suministros de Gazprom a la compañía finlandesa incluso se habla que tiene que pagarlo con los intereses atrasados y en pocas palabras, Suecia le está dando la razón a Vladimir Putin con la suspensión de los contratos y las demandas para que le paguen su platica por parte de Finlandia y no solamente son los 300 millones de euros o los 300 millones de dólares, obligando a pagar a la empresa finlandesa Gazum con todos los intereses del tiempo que dejó de pagar, recordemos que Finlandia en muchas ocasiones había dicho que ellos tenían la razón de no pagar porque Gazprom había quitado el suministro y Rusia se lo quitó porque no le pagaban el servicio y lo cierto es que el tribunal de arbitraje en Suecia ha fallado a favor de la empresa rusa del gigante Gazprom para que le sea retribuida su plática incluso con un año prácticamente de intereses y faltan más alegatos que estarán revisando en los próximos días y meses y veremos si salen de nuevo victoriosos los rusos en algo que era impensable sobre todo porque en muchas ocasiones la justicia está del lado político o en líneas de las reglas internacionales Juan Pablo, nuevamente muchas gracias por su tiempo, usted acaba de escuchar esta información sobre el triunfo en los tribunales por parte de Rusia allí en Estocolmo sobre un país sancionador, en esta ocasión estamos hablando de Finlandia ¿Qué opinión le merece la decisión del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo en favor del Kremlin. Eh, sí, pues creo que están el Tribunal de socolmo está actuando como debería hacer la justicia al Derecho Internacional, eh, importando quién sea el que interponga la demanda y quién sea el país. Eso da prueba de que pues la justicia eh, tiene tiene la visión de que pues se debe juzgar los hechos con una forma correcta y en ese momento le dieron la razón a Rusia. No importando, pues, como el sentido o la opinión que tenga los demás. La justicia tiene que obrar por encima de cualquier cosa. Y en ese momento veo al Tribunal de Estocolmo anunciándose a favor de Rusia, donde, pues, creo que son 300 y pico mil millones de dólares que debe Finlandia pagarle a, a Rusia. Entonces, pues, me parece que el derecho internacional está obrando, que es lo que primero, y se debe tener en cuenta, es el derecho Internacional o cualquier derecho que sea, en cualquier país, a cualquier persona, no se le debe negar. Me parece excelente que se esté orando así, porque ya el mundo ve con otros ojos la justicia. Y Juan Pablo, ¿se pueden esperar nuevas decisiones que favorezcan los alegatos de Rusia respecto a otros países? Eh, claro, claro que sí, porque pues, como les digo, primero debe estar el derecho internacional, el derecho a cada persona, a cada nación a defenderse y a reclamar lo suyo. En ese momento, pues, no sé si sea contrario a las sanciones antirrusas que han puesto Occidente, pero en todo caso el juez y el, y el esta comisión que haya que juzgó y que emitió este juicio en Estocolmo, eh, es, se ve que es imparcial y que merece toda, digamos toda la admiración de las personas que y de los países que luchan por la igualdad En el futuro, Juan Pablo, los países que tienen sus contratos con Rusia a nivel comercial ya lo van a pensar dos veces para vacilar con los acuerdos y los pactos, teniendo en cuenta que ya lo demostró el Kremlin ser fuerte en el tema de los reclamos ante los tribunales de arbitramento? Claro que sí, ya con este fallo a favor de Rusia, pues ya, ya inclusive los países ya... Temerían, serían, verían que será, verán que será tiempo perdido en eh, no oponerse a no pagar. Y más pues que sabemos que parte de la economía mundial Rusia la maneja. Eh, el resto del eh, occidente y todos los países del mundo necesitan de mucha materia prima sea energética, sea eh, esto en alimentos, en abonos, en materia de metales. Entonces yo creo que pues, como un buen socio y como un buen eh, acreedor que me hago las cosas, cualquier país debería cancelar sin importar eh, sin aprovechar el momento en que vive a cierto país al, al que se le debe. Entonces yo creo que sí, eh, está muy bien, me parece muy bien, excelente esta decisión de ese tribunal de Socolmo que, que imparta justicia independientemente de las cosas que se vean, que se aleguen, que es, digamos, mi derecho no me quita por mi error o por algo, no me quita nada, un derecho a un país y a una nación y a un pueblo no le quita nada independientemente de cómo sea el pueblo ni sus gobernantes. Juan Pablo, lo invito para que me espere un segundito. Hay un nuevo informe que ha sacado el eh, diario digital político muy prestigioso en Occidente, en donde habla que se avecina una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El texto indica que las preocupaciones que tiene Bruselas están relacionadas con la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos y que entra en vigor esta ley para que podría de pronto causar una guerra. Comercial entre el país norteamericano y la Unión Europea, advierte este diario. Según el texto, las preocupaciones de Europa estarían relacionadas con el paquete estadounidense y de subsidios y exenciones fiscales por valor de 369 millones de dólares para apoyar a las empresas verdes en Estados Unidos que entrará en vigor el primero de enero, escribe la publicación. Aquí hablan de una nueva era en el comercio mundial y de que están a las expectativas quién gana la nueva configuración. El diario político señala que el problema para los europeos radica en que el esquema de Washington alienta a las empresas a transferir inversiones fuera de Europa y a los clientes a comprar de mercado estadounidense. En agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de reducción de la inflación que establece los recortes de impuestos y otros beneficios para las empresas que abran en suelo estadounidense. Si este acuerdo ahora cesará de control, conducirá a una guerra. Comercial, algo que aterroriza a los asiados europeos, advierte político. El tiempo corre para una tregua con Biden que parece cada vez más improbable, añade el medio. Solo quedan unas pocas semanas, advirtió Bernard Lange, presidente del Comité del Comercio del Parlamento Europeo, agregando una vez más que la ley que se encuentra en vigor será demasiado tarde para la búsqueda de algún cambio. También enfatiza el funcionario que la falta de un acuerdo probablemente provocará una demanda de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos y la imposición de aranceles punitivos por parte del bloque comunitario. A principios de este mes el canciller Olaf Scholz solicitó a Washington un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos para resolver estas diferencias, pero la propuesta fue rechazada. Juan Pablo nuevamente y muchísimas gracias. Ya con esto terminamos el contenido para hoy. Respecto a lo que está diciendo esta publicación de político y una futura guerra comercial, veremos una ruptura en este ámbito, en algún tipo de fricción entre Europa y las aspiraciones hegemónicas comerciales. de Unidos a costa de Europa que pretende fortalecer la economía del Norte como lo decimos a costa del debilitamiento de los mismos economías de los aliados europeos. Con respecto a la guerra comercial que se está desatando poco a poco entre Estados Unidos y la Unión Europea, es que ese gran amigo que supuestamente es Estados Unidos para la Unión Europea bloquea y les impide que compren eh, hidrocarburos rusos y aparte de eso se los vende al precio como sea el mercado, tres veces más de que se lo vendía Rusia, pues mire qué, qué clase de amigos se tiene. No sé con qué intención lo hacen, pero se ve clara que quiere debilitar a la Unión Europea, porque en ese momento sabemos que Alemania estaba creciendo muy bien económicamente, su Producto Interno Bruto es grande, igual que los otros países, pero de toda la Unión Europea el que ha crecido más y el que manejaba la batuta económica de Europa era Alemania. Miren que, en qué se encuentra comprando... E hidrocarburos costosísimos y entonces eso desnivela cualquier economía y hasta inclusive la puede acabar. Eh, ahorita con la ley de reducción de la inflación que Estados Unidos va a sacar y se va a aplicar ahorita el primero de enero del año que viene, Esta ley de reducción de inflación, esa es la que va a detonar la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos sacan un paquete de auxilio y, y exenciones por valor de 369 mil millones de dólares, eh, para ayudar a las empresas verdes, según eso. Y entre esas, pues están optando y están atrayendo, que eso también se ve muy bueno para las eh, empresas europeas, brindándole excesiones y brindándole muchos auxilios para que se pasen de Europa a Estados Unidos. Entonces... Mire que si cualquier empresa europea que pise y que tenga sede en Estados Unidos, va a tener muy buenos beneficios por el gobierno estadounidense. Que Estados Unidos sea un socio amigable y sea un socio de, de confiar, porque ellos están brindando su economía a costa de acabar las economías de, de todo el mundo. Entonces, mire que esto, cuando se dé cuenta, la Unión Europea puede ser demasiado tarde, ya no tenga nada que hacer, y esto alentará a que haya confianza entre las dos partes porque ellos tampoco me imagino que los gobiernos europeos intentarán también de, de mirar qué acciones pueden tomar para que sus empresas se queden en su territorio y así la economía no sucumba más de lo que está tocando fondo. Yo creo que esto, pero diré que en, en ese sentido está Estados Unidos blindándose para poder ellos proteger sus intereses a costa de las demás economías, no importa que sucumban y así pues también pueden ejercer una hegemonía y seguir con su hegemonía, que es a lo que tiran ellos a ser hegemónicos en todos los lados. Juan Pablo, es usted muy amable y muchísimas gracias por su tiempo. Llegamos a la parte final de nuestro contenido en el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo contenido aquí en nuestro canal y en nuestra página Noticias Internacionales Mundo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.